Esta, esta es de YouTube. Joker, sí. vale. Estamos en directo en Twitter, estamos en, en directo Periscope. en Periscope y estamos en directo en YouTube. En YouTube, vale. Eh, di, a ver que se suscriban, que no nos estáis siguiendo en directo ahora, que nos veis en difusión, suscribiros al canal de PRIXLINE en, en YouTube, poner Prixline y así cada vez que emitimos en directo os va a avisar, darle también a la campanita que viene y así la próxima vez que emitamos en directo os avisa que es totalmente gratuito suscribiros y encima el móvil si os suscribéis os salta una campanita en el móvil verdad Luis? claro y te dice hoy van a hablar de tal cosa Suscri o sea todos los programas en directo te avisa el móvil con una campanita suscribiros los que no estéis suscritos que es gratuito exactamente y así os va a avisar y nos podéis preguntar en el momento que mmm, diles un poco de lo que vamos a hablar, doy difusión y nos ponemos a ello. Vale, ¿qué Bueno, pues muy buenas tardes a todos, chicos y chicas. Y vamos a hablar hoy de los cursos de PrisLine. Ella que somos una escuela de cursos semipresenciales a nivel nacional por toda España, incluso a nivel europeo, porque tenemos también alumnos eh, en Europa, en Bruselas, Suecia, Francia, Italia, ¿verdad Luis? Sí. Pues nos conocen en muchos sitios a través de las redes sociales, de las maravillosas redes sociales, nos conocen en muchos sitios. Pues vamos a hablar de la formación reglada y la formación no reglada, qué diferencia hay entre la formación reglada y la no reglada. Vamos a hablar un poco de lo que es un título, cuando haces un curso en alguna academia, sea PRIXLINE, CCC o lo que sea, qué es un título homologado, qué no es, que es homologado, qué no es homologado, y que es un certificado de profesionalidad. Vamos a hablar de cosas bastante importantes para la gente que quiera estudiar un curso. Pienso que estos datos los debe de saber todo el mundo antes de estudiar. Luis, creo sí, que sí. Yo lo que he visto es que hay un poco de confusión de lo que es un curso homologado o no homologado y lo que es la formación reglada y la no reglada y entonces hemos dicho Susana y yo pues vamos a hacer un vídeo explicándolo efectivamente si os parece bien os hago un... lo vamos a hacer de muchas formas bueno y podéis preguntarnos en medio podéis escribir las preguntas en claro, el chat los claro. que estáis en directo vale y, que y para, para eso estamos aquí ¿Qué pasa, Estamos. yo he dicho a Luis los cuatro puntos de los que vamos a hablar me los pregunto y tú das la información. Vale, por ejemplo, sí. Venga, tú me, podemos hacerlo así: Susana me va preguntando y yo la voy respondiendo. Y vosotros, si queréis preguntar algo también, pues lo podéis hacer. vale? Pues lo vale. escribís en el chat. Ya más o menos he dicho los cuatro puntos de los que vamos a hablar, que son los que vamos a tratar, que son muy importantes a la hora de hacer un curso con la academia que sea. Primero. Exacto, o sea, hablamos tanto de Prisline, nuestra academia, como cualquier claro, otra academia, claro. ¿vale? Hablamos en general. Claro, para bueno. op poneros un poquito con conocimientos generales a la hora de hacer un curso, no hagáis cualquier curso, sepáis antes de hacer un curso dónde os vais a meter. ¿no? Claro, y, y pues, podéis ¿verdad? mirar y comparar y luego hacer el que mejor os parezca a cada uno. Claro. Bueno, pues Luis, ¿quiénes somos? Prisline. ¿Y sí, qué hace bueno, Prisline? Pues somos una empresa de formación y de orientación laboral ella es Susana que es orientadora laboral y también es asesora de formación efectivamente y yo ¿eh? soy el director de la escuela vale eh... te pregunto Luis Dime. formación reglada y formación no reglada vale, pues la formación ¿Qué diferencia hay del... entre una y otra perfecto la formación reglada es la que es la oficial la que marca el estado y es por la que todos conocemos la ESO la FP la universidad eh, no susana no da clases susana orienta a la gente que quiere hacer un curso sobre cuál le puede venir mejor les ayuda a elegir entonces formación reglada es la oficial pero que, que son cuatro cosas es la, la que está homologada por el estado la de la universidad la eso la fp y bueno algún Todo tipo... lo que está tipo Homologado por. por la que todos conocemos de toda la vida. Todo vamos. lo que está homologado por el Estado, universidad, lo que has dicho, FP, eso se llama homologa, o formación, formación reglada. reglada. Es que está homologada por el Estado. Y el resto es la formación no reglada, que es la que damos el resto de las academias. Da igual sea Prixline, sea CEAC, sea CCC, sí. sea Máster D, la academia que queráis es no reglada. Y la reglada es la, de la que damos yendo a clase en la ESO, en la universidad o en la FP. ¿Vale? Es, es muy sencillo, es que es muy sencillo, muy formación sencillo. reglada, no reglada, y, y no reglada la hay reglada. gente que la quiere reglada, hay gente que no la quiere reglada pero claro, por ejemplo, bueno exactamente, la reglada es la oficial y la no reglada la que damos las academias privadas las clases la, da la rubia, que no, que la rubia no da clases <risa> yo no soy profesora, Ella no, es yo profesora. no soy profesora, yo soy orientadora laboral y informo doy información a nivel nacional y europeo para la gente que quiere hacer un curso con nosotros en Presla y luego les ayuda a encontrar trabajo con las prácticas bueno Bien. seguimos con la cuestión no Susana más es preguntillas genial. más preguntillas. vale eh, qué aconsejas a la gente formación reglada o formación no reglada pues a ver porque la no reglada se puede certificar oficialmente sí efectivamente a ver la formación no reglada que es la que damos todas las academias insisto llámese el nombre que sea eh, luego si tú quieres eh, que tenga una certificación del estado o una homologación del estado por así decirlo eh, puedes sacarte están haciendo varias preguntas que es, sitios. bueno eh... nos centramos en la aplicación es que nos están entrando varias preguntas vale, Entonces, es no que chicos si contestar... nos estás preguntando tanto bueno si la ves si quieres la, la respondes y si no pues seguimos para adelante escucha hasta luego eh, a ver si yo quiero hacer un curso bueno, si yo quiero ir a eso, pues me voy a la eso la Oficial, que es la única que, que, que hay que hacer. Exactamente. Si me quiero hacer la Universidad, me quiero hacer Médico, me quiero hacer, eh, yo que sé, Ingeniero de lo que sea, pues me voy a la Universidad, formación reglada. Si me quiero hacer, por ejemplo, Fontanero, Auxiliar de Enfermería, es la Directora de Prácticas. Estábamos hablando de ti, Susan. ¿Me hacéis un saludo, por favor? Sí, hola Susan, es la Directora hola. de Prácticas de Freelight. Hola Susan Garrett, Susan hola, Garret. buenas eso no. hey, mañana. Nos hemos tengo... hablado mucho por WhatsApp. ¿Mañana? A dos Susan. Sí, yo, mañana, bueno, te... Susana y Susan. Con Susan, yo, Susan, es que nos está saludando, es la directora de prácticas de PrisLine. No está aquí, nos <risa> saluda por el chat de YouTube. Y mañana tengo la reunión. Bueno, que sigo con la explicación. Si te quieres hacer, por ejemplo, yo que sé, unos estudios de fontanería. Hola, Luis. Hola, Susana. Soy Susan. <risa> Un besito, Susan. Susan, que tenemos. Pero vamos a terminar, Luis. Cuenta la audiencia que nos están acribillando a preguntas. O sea, acribilla porque es un tema muy interesante. Muy interesante, como interesante hay una interesante. Tranquilidad. ¿Qué interesante la eh, formación reglada, Luis, que aconsejas? ¿O la no reglada? Depende para qué, pero yo, por ejemplo, si me quiero hacer un curso de auxiliar de veterinaria, me iría a la no reglada, independientemente de la academia. Porque si me voy a una FP oficial del Estado reglada, me voy a tirar entre uno y dos años más bien. En cambio, con una academia como puede ser CEAC, puede ser Free o cualquier otra, me lo hago en seis meses y me va a servir igual luego para trabajar sí. en vez de dedicarle dos años de mi vida si me lo puedo hacer en seis meses pues yo creo que es mejor Sí. Ahora, si me quiero hacer médico, pues sí o sí me tengo que ir a la universidad a los cinco Está años. Claro, lo hacer una será. carrera. Exactamente. Porque lógicamente en CCC o en CEA o en Prisline no, no te vas a poder formar como médico. Tenemos nuestra, unos cursos. Nuestra academia es semipresencial. Nos preguntan que si no... Cursos semipresencial. ¿Qué quiere decir eso? Que la teoría la estudias en casa con tu tutoría, con tu chat, con el tutor. Y luego las prácticas son presenciales. Es así. Para practicar algo hay que ir. Y Para aprender algo y convertirte en un profesional hay que ir... Y eso es presencial. Entonces por eso nuestros cursos son semipresenciales. Nada Me amigo. Pregunta. Nada amigo, querberos. Ah, vale, y el la y las la ardillas no las ardillas no sé quiénes son eso es un cuento oye es un cuento escucha que Luis, a ver, pregunta pregunta que pregunta pero ya vamos Formas, a eh, qué es un certificado de profesionalidad y para qué sirve pues es un certificado de profesional cómo para... se consigue vale muy buena pregunta cuando tú has hecho una formación no reglada en la academia que quieras insisto me da igual CEAC, Prisline CCC MASTERD, la que quieras y le quieres dar una oficialidad pues si tú te has hecho ese curso y luego te has hecho unas prácticas. Hay que tener las prácticas. Te puedes ir a tu comunidad autónoma con tu diploma y tu certificado de prácticas completadas y te hacen y el te certificado. Lo pueden Exacto. Y es lo que se llama. Pero el certificado. siempre se necesita el certificado de prácticas claro. porque si no no te lo oficializa. Claro. Firmado y sellado por la empresa. Donde has hecho las prácticas. Vale. Necesitas. He hecho el curso teórico, he echas las prácticas, te vas a tu comunidad y sí. te emiten el sí. certificado de profesionalidad. Esto es resumido brevemente. Y nada, chicos, más o menos. Aunque ha sido rápido es lo que os quería transmitir, si tienes alguna pregunta más, Susana de momento si no, no tengo ninguna pregunta, ha vale. quedado más o menos todo claro perfecto, ha quedado más o menos todo, formación reglada, no reglada, formación homologada y certificado de profesionalidad que son cuatro puntos súper importantes a la hora de hacer un curso por mi parte son los cuatro puntos más importantes vale. a la hora de hacer un curso no tengo más preguntas, si tiene la audiencia alguna pregunta y nos quieren preguntar bueno y si no luego lo que podéis hacer, los que no nos habéis visto en directo pues en los comentarios de youtube lo podéis poner vale claro. y os vamos respondiendo una pregunta yo hice unas prácticas en un curso fp pero no me dieron ninguna certificación buena pregunta Kerberos. pues te la tenían que haber dado si estás a tiempo puedes irla a pedir pero en qué organismo de la comunidad pues en el que lleva el tema de educación cada comunidad tiene una consejería de educación efectivamente cada comunidad autónoma tiene mira mira i love you susana es lo mismo los cursos privados y los cursos que están implementando las universidades no, no, no lo es lo mismo, no es lo mismo. Claro, eh, uno lo organiza la universidad, depende de si la universidad es privada o es pública. La universidad puede eh, ser tiene cursos homologados por el Estado, oficializados. Y los cursos de Prisline, CCC, CCCFA es formación no reglada, pero lo que hemos dicho, que con el certificado de prácticas se puede oficializar yendo a tu comunidad autónoma. Pues había otra pregunta que se, se me ha borrado había otra pregunta por ahí pero se me es que si queréis más preguntas pues aquí a estamos. los comentarios o aquí estamos todavía si estamos en tiempo que vale, no, lo me importante meto. lo que yo creo que es más importante es que si hacéis un curso luego hagáis unas prácticas vale eso es importante porque luego en las entrevistas de trabajo piden las preguntas dónde dan los diplomas que tiene cifuentes eso ya no lo sé chico yo en la historia esta de cifuentes de la política no, no me meto yo tampoco pero vale eh, claro es que luego ahí hay un mundillo pero vamos que eso no tiene que ver con eso vamos no queremos diplomas y titulaciones una vez y cuentas que luego vienen problemas que luego vienen problemas que no ya, han, ya han pasado no queremos se puede exigir el certificado a la empresa en la que hice las prácticas, pues sí sí, sí, sí que lo puedes pedir, claro. Sí, sí, y que te lo firmen y te lo selle la empresa con la que hiciste las prácticas para que sea válido. Claro, y luego con ese certificado que, de que has hecho las prácticas y el certificado de tu academia donde hiciste el curso, te vas a la comunidad autónoma y te dan tu certificado de profesionalidad, que le da una homologación estatal. Y es la única manera, ¿eh? Que no os digan historias. Es que yo pienso que es pienso en Guadarrama en este momento, en Madrid, provincia de Madrid. Es importante España. decir, todas las personas que han hecho un curso con CEA, con CCC, se tienen pues, que sacar el certificado profesional, si quieren un sello oficial, si vale, que para un, trabajar. Si, si no quieren un hacer... diploma oficial, exigir prácticas. No hagáis cursos sin prácticas, porque entonces no vais a poder oficializarlo. Exactamente. Claro, exactamente. El Ahora, consejo de la tarde. Fue una asesora laboral y fiscal en Jaén, Andalucía. Pues eso, si no ha pasado mucho tiempo, pídete tu certificado de prácticas, porque sí. es importante. Porque sí. una entrevista de trabajo no es lo mismo decir que has hecho un curso, sino que también has hecho el curso y sus prácticas. Te va a dar mucho más valor. Y que ahora mismo la formación que tienes es no reglada y está bien, puedes trabajar, pero a todo el mundo creo que nos gusta tenerlo oficial. Eso ya. Sobre a, mí buscas, menos, no a mí por lo menos. A ver, se una pregunta, Susan. La... Nos han preguntado por YouTube, pero se nos ha ido la pregunta. Susan Garrett, se nos ha ido tu pregunta. Se nos ha ido tu pregunta muy rápida. Si nos la quieres volver a preguntar. Estábamos pues hablando responde. de usted, señorita Garrett, justo antes de esta misión. Otra pregunta, bueno, el título aparece como acto la formación del centro del Sí, se si a ver, el título está muy bien, pero si además del título tienes tus prácticas, pues genial. Y si además de eso te lo ha sellado la comunidad autónoma y te ha dado tu certificado de profesionalidad, pues ya ni que lado. Yo. Yo no suelo no, enviar, Luis, y lo sabe. Yo lo suelo enviar. No, no, si, si, no no es un alumno de nuestra academia. Nosotros, me estoy diciendo la directora de prácticas, que nos está viendo en este momento, la directora sí. de prácticas de FreeSign, que ella siempre envía su certificado de profesionalidad. Sí. Por supuesto, Susan, lo sabemos. Es que es una pregunta de una, de una audiencia, pero que no ha hecho el curso con nosotros, lo ha hecho con otra academia. Sí, eh, cuando hagáis prácticas pedís siempre vuestro certificado. De, ¿vale? de, de prácticas llama certificado de prácticas firmado y sellado por la empresa importante para, sí. para que sea válido. Exactamente. Bueno, chicos. Más preguntitas. Más, ¿más preguntitas. ¿Más preguntas? Estamos todavía aquí. De acuerdo. Mira, perfecto, perfecto. Luis, alguna pregunta alguna cosa que tratar algún punto? Yo creo que está todo por ahora. Seguimos haciendo misiones, chicos. Podéis preguntarnos en los comentarios. Un saludo a todos. Si quieres añadir algo más, Susana. Pues nada, deciros que nosotros tenemos cursos en PrisLine, habrá como mil cursos. Y lo antes posible, sí, ve lo antes posible, efectivamente. Tenemos ah, cursos tienes tu certificado que has hecho las prácticas, ya está, con eso. Tenemos es cursos bien. en PrisLine, nos dedicamos a la formación. Sí, ya lo saben, o sea, Susana, si lo van a ver. Y si queréis más, pregunta, información, pregunta de la directora Hacernos si si comentarios en Youtube, hay que preguntar. Por favor. Ay, Susana! Ya se ha ido la pregunta. Ahí es que me cortan. Bueno, pues. perdona. Cortado, hay, hay una, no es que chicos, pasan las preguntas tan rápido que no nos da no tiempo. No me a cortes porque no me da tiempo a decir. Bueno, a acabar. bueno adiós, adiós. Nos vamos sí, sí. hasta la próxima emisión no, no, no. Venga, hasta la próxima. Adiós, adiós.